Mire cómo me están enviando lo carabe del hospital de seguro lo están mandando sin caja y sin nada nada miren solamente con un, una, un trapo no sé una funda así me están mandando lo carabe ahora mismo del hospital de seguro de San Francisco de Macorís mire cómo me están enviando lo carabe del hospital de seguro lo están mandando sin caja y sin nada nada la no, mujer, la de, o sea, miren solamente con un, una, un trapo no sé una funda así me está mandando los cadáveres ahora mismo del hospital de seguro de San Francisco de Macorís miren cómo me están enviando los cadáveres del hospital de seguro